Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo y en este caso vamos a ver una tesis. Me pidieron para asesorar una tesis ya hace algunos meses, pero eh, quiero compartir esta asesoría que estoy dando porque no he podido subir videos y creo que el canal está como muy abandonado y necesita seguir como alimentando el canal para que pueda seguir creciendo un poquito. Y me interesa sobre todo también porque creo que puede servir a eh, algunas personas, a ti tal vez te puede servir en el caso de que estés haciendo una tesis y que puedas ver como en proceso real cómo se elabora y cuáles son las dudas y cuáles son los puntos que se tienen que abordar dentro de una tesis. Así que me han mandado la planeación estratégica, la planeación estratégica están como los puntos que se tienen que hacer para poder alcanzar el objetivo que es acabar la tesis y en este caso la persona a la que estoy asesorando tiene unas dudas en, la, en el punto número 6 acerca de cómo realizar el cómo comenzar como en el proceso de ya la escritura propiamente dicha de la tesis así que vamos a ver esto para poder subir algún video que no he podido subir nada. Entonces tenemos aquí eh, la ejecución de la investigación esta es la actividad 6 nosotros ya hemos trabajado el protocolo, vimos cómo cómo realizar la pregunta de investigación, cómo plantear un problema, cómo definir objetivos, objetivos específicos, objetivos generales que tal vez puedo tocar en otros videos. y si quieres que lo toque en otros videos, déjamelo ahí un comentario, alguna cosa, dudas que te queden así como en el aire que en este caso es la actividad 6 ejecución de la investigación vamos a leer con atención uno de los puntos principales es intentar comprender lo que estamos leyendo porque si no tenemos comprensión no podemos seguir avanzando. Si ya de por sí muchas veces el texto puede no ser tan claro, a veces queda ahí un poco vago lo que nos están queriendo decir, también nosotros no, podemos, no ponemos atención en intentar descifrar qué es lo que se nos, se nos está diciendo. Así que vamos a leer con atención cuál es el objetivo de la actividad número 6 el propósito que el alumno elabore la primera parte de su investigación esto es importante la primera parte de la investigación y lo voy a marcar con un cuadrado ok la primera parte de la investigación a partir de fundamentos científicos y con argumentos razonados que aquí dice eh, herramienta, un ensayo científico entregable por escrito, tenemos que entregar un documento, una especie de ensayo científico, que no sé muy bien a qué se refiere con esto del ensayo científico, y la introducción a la actividad el alumno debe realizar un primer avance de su investigación documental a través del análisis e interpretación de las fuentes previamente recabadas. Vamos a hacer con base en los objetivos planteados, con base en la hipótesis planteada, con base en lo que... Hay mi teléfono. Con base en lo que se busca alcanzar, realizar un primer, en un primer esbozo y como lo vemos y como vamos a ver aquí en la segunda parte que tiene que ver con el marco teórico aquí está el marco teórico y el método de investigación, método de investigación ahí ya se me movió esto y el método de investigación diseñados en el protocolo instrucciones, esto es importante, con base en el proyecto que elaboraste Recaba información a partir de un criterio razonado, esto de un criterio razonado suena completamente abstracto, pero bueno, e interprétala según el método que propusiste. Nosotros ya habíamos propuesto un método de tipo mixto, que se iban a realizar encuestas, que se iba a entrevistar a no sé cuántas personas dentro del dentro de la zona, etcétera. Debes emplear fuentes confiables y esto de las fuentes confiables yo ya he hecho varios videos silencio total yo ya he hecho algunos videos hablando sobre qué esto de las fuentes confiables y esto de las fuentes confiables es súper importante las fuentes confiables se basan en que en que el método que siguieron esas fuentes para poder estar disponibles al público hayan podido pasar por diferentes filtros digamos editoriales o universidades o proyectos de investigación o revistas revisadas por pares que no sea información que se ha sacado digamos así de internet que simplemente cualquier persona haya publicado sino que haya seguido un, un proceso de refinar como un proceso para poder sacar esa información un poco con más cuidado, con más fuentes también que hayan citado, que se encuentre el responsable de la información, que se encuentre si alguna institución avale esa información, eh, también la, la antigüedad de esa información es importante, etc. Entonces son muchos factores que in influyen dentro de las fuentes confiables, pueden ser libros, pueden ser enciclopedias, pueden ser manuales, pueden ser leyes, confrontar los datos de manera crítica y reflexiva y construir un discurso, un texto que explique el problema de seguridad pública que formulaste en tu proyecto, entonces vamos a, se va a realizar un texto en este caso la tesis es en el área de seguridad pública que permita después ese texto que se transforme en mi marco teórico. Pues esto, esto puede ser complejo en un principio pero voy a mostrar mi, mi proyecto de tesis y cómo, cómo comenzó y cómo acabó para que se vaya entendiendo más o menos. Documentos, tesis, no es aquí estructura entonces por ejemplo mi protocolo comenzó así Estudio sobre las necesidades de información en Tlaxmalac, Guerrero. Yo comencé con esta tabla de contenido y comencé escribiendo la parte del resumen, los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, aquí tengo mis objetivos, mis hipótesis, etc. Entonces estas eran unas 20, 22 páginas y al final tuve una tesis de este tipo. Aquí están todas las versiones de mi tesis que yo hice desde la primera versión hasta la versión número 8, la, la versión completa. Y se transformó en esta tesis que estás viendo aquí con su dedicatoria. Aquí tienes a la tabla de contenido. El capítulo 1 es mi, mi marco teórico, a donde hablé sobre las necesidades de información. Y el, el capítulo 2 se transformó en mi marco referencial que era la comunidad donde yo estaba estudiando, donde yo estaba trabajando sobre esa comunidad específica. Entonces, esta, esta teoría que está aquí en un principio, yo la iba a aplicar para estudiar a esta comunidad. Y el capítulo 3, en el subcapítulo 3.1.1, expliqué la metodología... ...que yo seguí para poder analizar o estudiar las necesidades informativas. Por lo que vamos a volver otra vez al protocolo. A ver, pasaron varias desgracias. La primera se me acabó la batería de mi micrófono, así que tengo ahora los audífonos. La segunda es que hay unas obras aquí en, en el edificio, entonces escucha mucho, mucho ruido. Ahora pararon, pero creo que van a volver en poco tiempo... Así que si se comienza a escuchar un taladro de fondo es por eso. Y vamos a seguir, vamos a intentar acabar esto para que no se alargue más. Tenemos aquí, hice una especie de esquema en el cual para poder elaborar este primer marco teórico vamos a siempre hacernos algunas preguntas. ¿Qué puede ser? ¿Qué es? ¿Qué es la tal cosa? ¿Qué es la necesidad de información? En mi caso, ¿qué es el informe policial? Y con base en ese ¿qué es? van a surgir definiciones. Entonces, en el texto pondríamos De acuerdo con el autor tal, el informe policial se define de tal manera. Sin embargo, según la ley X, define al informe policial como tal cosa. Y de esta manera se va construyendo todo un cuerpo de definiciones sobre el informe policial homologado o de cualquier otro tema, intentando crear una línea lógica primero de definiciones. Después, los antecedentes. ¿Cómo, surgen, cómo surgieron estos, eh, este, estos informes policiales? ¿Cómo se utilizaban eh, en el contexto también local? Si es en México, si es en España, si es en Chile, si es en Argentina, etcétera. ¿Cómo surgen estos informes policiales? ¿Cómo surge tu tema? Eh, ¿Cuáles son los tipos que hay? ¿Qué, ¿Cuáles son las leyes que, que enmarcan el, este, este tema? ¿Cuáles son las teorías alrededor de este tema? Puede ser que no existan leyes, pero pueden ser que existan eh, ya teorías bastante consolidadas acerca de este tema, por lo tanto... Es importante hacernos estas preguntas porque nos permiten comenzar a investigar, nos permiten comenzarnos a cuestionarnos y encontrar respuestas y esas respuestas al mismo tiempo plantearlas dentro del documento. Ahora, estas preguntas al mismo tiempo se van a homologar como si fueran los subcapítulos de la tesis. Esta primer, este primer apartado, por ejemplo, podría convertirse en el capítulo 1. En el capítulo 1 y ahora en vez de, de, de preguntas tendríamos propuestas de títulos, definiciones o conceptos sobre el, el tema que estemos trabajando. Bueno, aquí ya no tengo mucho espacio. Se cometería aquí antecedentes sobre tal tal tal cosa, tipos de y el tema que estemos tratando. Y así iríamos, digamos así, construyendo nuestro capítulo a los, a, a, en cachitos, en cachitos, en cachitos, hasta ir construyendo todo un cuerpo, todo un documento bastante eh, consolidado. Otra vez recordando siempre, citar, citando las fuentes, que sean fuentes confiables, que pueden ser revistas, pueden ser libros, pueden ser enciclopedias, pueden ser manuales, pueden ser leyes, pueden ser lo que sea pero que siempre tenga un, un rigor aquello que estemos utilizando, aquello que estemos citando. Y eh, siempre también recordando la parte, que, la parte previa que es el protocolo. El protocolo, ahí planteamos nuestro problema, cuál era nuestro problema que nosotros queríamos resolver, cuáles son las preguntas de investigación que nosotros nos planteamos y estas preguntas son súper, súper importantes porque nos van a dar como una pauta de qué es aquello que nosotros queríamos conseguir, qué es lo, cuál fue nuestra pregunta originaria, cuál es esa pregunta que nos, que nos guía y los objetivos es hacia dónde nosotros queremos llegar y qué es lo, qué es lo que justifica este tema. Por lo tanto, hay que también tener muy presente esa, esa otra parte de lo que sustenta mi investigación, lo que está atrás, que es mi protocolo. Así que nada... Muchas gracias por ver este video y, eh, y nada, espero que sea de utilidad, vamos a, vamos a seguir trabajando en este tema y voy a ir compartiendo como las observaciones o los puntos que, que en este caso la persona me está pidiendo para poder continuar con, con la asesoría de la tesis. Muchas gracias y adiós.